Es muy fácil tolerar cuando son tolerantes con uno, ¿verdad? Sale más fácil. Ahora el reto es ser esa misma persona tan tolerante cuando no hay tolerancia en Ahora que lograron sentirse así bien como la tolerancia con patas, entonces ustedes creen, quieren poner a prueba qué tan tolerantes pueden mantenerse. <ríe> Está listo. Pero es bueno eso. ¿Ah? No, a lo mejor no hagamos eso. <ríe> no se asusta, es para recargarse. Bueno, entonces, estos son métodos sencillos, bueno, relativamente sencillos, posibles, alcanzables para ir poco a poco, eh, aumentando, haciendo el real y fortaleciendo ese músculo de tolerancia que todas las almas tenemos. Entonces, como para empezar hay que reconocer que la tolerancia se alimenta y se crea y se, se vuelve viva con diferentes virtudes. Entonces, de primero, la primera virtud que ayuda y que nutre esa, esa tolerancia, es la pureza. O sea, cuando el alma vuelve a reconocer y está limpia de cualquier influencia. A veces uno no se da cuenta, pero las, los pensamientos, las emociones, las decisiones que yo estoy tomando, no se basan 100% en, en mi conexión conmigo misma, con mi corazón y con el alma, sino que en que alguien con fulanito, en que la familia no me diga nada porque ya me cansaron <ríe> en que el jefe si no se enoja aunque a veces uno sienta que por ahí no va la cosa en que mis amigos no se resientan o en que me dijeron que tenía que alcanzar ciertas cosas para yo estar bien pero no estoy tan seguro que yo sea mi camino ¿Verdad? muchas cosas estamos influenciados por la sociedad, por las almas más cercanas, o incluso uno queda muy coloreado. Es como, no sé si se han visto, puede, que las emociones y sentimientos, incluso los pensamientos, si uno los pusiera como colores, uno como que se, se ensucia de eso. Y en India tiene un festival, de hecho, que se llama El, el Holly. No sé si ustedes aquí lo empezaron a hacer, que se tiran polvos de colores y agua. A mí no me gusta, nada, porque es un poco violento allá. que Es como un juego, pero al final es como que esté... ¿Se acuerdan la avenida central cuando le tiraron uno el confeti y los ojos? Imagínense agua de India, que no es para nada limpia, llena de ese polvito que mancha toda la ropa. Y le mancha a usted hasta dentro de los oídos. Y se pasan tirando eso. Entonces es como en realidad la esencia era bonita ¿no? al inicio, que era como, como volver a colorearse las virtudes de todos. Y el reconocer como que cada uno tiene su propio color y y su propia forma de expresar lo mejor del alma. Pero después es como, ¿verdad? Ahora aquí, aquí viene como un punchis, punchis, <ríe> estirarse los colorcillos por ahí. Bueno, en India es un poco más. no sé si han visto los bailes, siendo eso muy como... ¿no? <ríe> y todos tirándose, tirándose el polvo y persiguiéndose. Pero bueno, la idea es ver <ríe> que muchas de mis decisiones, de mi forma de ver, está como ensuciada por colores que no son lo que sale del alma en realidad, de mi naturaleza original y eterna de lo que soy yo como que pongo demasiada atención allá afuera a lo que los demás me están diciendo sin volver a escucharme a mi propio corazón entonces queda como tenía de cierto ruido y ciertas influencias que me ensucian un poco mi corazón y poco a poco voy perdiendo mi noción de quién soy yo y empiezo a tratar de de ir calzando con todas esas etiquetas que yo mismo me o como maniquizo, a veces son como máscaras ¿verdad? que uno tiene como que se ha puesto que esto soy yo esto soy yo para mi mamá esto soy yo para mi hermano, esto soy yo para mi jefe, yo ahora no se dé cuenta de esta otra no, sí. Sí. Sí. entonces que al final como que no me siento verdadero siento como que todo lo que estoy haciendo es como pretendiendo ser todas esas máscaras y eso es como impureza no, no deja salir la luz de lo que realmente soy yo. Como sentirme libre, volver a expresar todo lo que soy yo. Porque me da cosa de no cumplir con esas máscaras que yo mismo me puse. Sí. Entonces, volver a sacar esa pureza del alma y reconocer de lo que, todo lo que soy yo en realidad. Como esa mariposa que... No me gustan mariposas, tengo una fobia horrible pero en este momento me pareció muy bonito Tener esa, esa imagen de, una, de, de, de, una, de luz no me parecería tan feo a mí las morfos son las peores pero así como ver una, una mariposa luminosa de que, eh, que el alma pueda volver a sentir su libertad de ser todo lo que soy yo realmente yo eternamente yo entonces con eso es fácil volver a, a poco a poco aceptar también a los demás más allá de lo que ellos esperan de mí y lo que yo espero de ellos sintiendo como que todos tenemos ese derecho a hacer esa mariposa brillante y hermosa que el alma es en realidad entonces, la primera era la pureza con eso, entonces cuando yo me doy el espacio y la libertad de ser lo que soy ya esos pensamientos de impureza de enojo de verdad que son como ataques a mí mismo como pensamientos negativos, ya no entran aquí, porque esa mariposa los... <ríe> así como una porilla que, que espanta. Entonces, una, una aquí. Entonces, pureza, con la pureza, y ya no tengo tantos pensamientos ruidosos que me están llenando de, de gastando mi energía vital, puedo ser más paciente. La pureza da paciencia, da claridad, ya no estoy como confundida fácilmente puedo entender y reconocer lo que está sucediendo, entender a los demás hay más empatía y me entendiéndome primero, primero, primero a mí mi propio camino, mis propias cosas como que logro reconocer las señales que antes no veía y con eso y con la paciencia viene una cualidad súper importante que se ha visto como muy menospreciado que es la humildad la humildad no es mira que siempre he visto así como Ay, una persona tan humilde, pobrecito cierto, es como es que hay una casa tan humilde es que tiene una ropa tan humilde así como de, de, de la persona mendiga más o menos, que se, siempre eso esa lo hemos interpretado así pero humildad, más bien es cuando alguien tiene tanto, tanto tanto, y es tanto, y tiene como una posición elevada dentro de los demás pero aún así no se la cree. Puede llegar a, a expresarse con los demás y hacerla sentir como que, que tienen esa cercanía, que no hay esa jerarquía, que no hay esa cosa que yo soy tan elevado y estoy, pues, No hay que como, ven, nos sentemos, es, es así. Es una humildad que más bien viene del de, de reconocer mi propia fuerza, mi propio poder, mis propias virtudes y saber reconocerlas a los demás. Entonces ya no hay competencia. Ya no hay temor, sino que, que todos pasamos. Entonces, una no, humildad es como entender eso: que mi valor no se ve amenazado por la existencia de nadie más. Esa mariposa, que aunque se la coman los pajaritos, la va a tirar, <risa> que está ahí para volar libre que está ahí un montón de campo para que todas las mariposas podamos coexistir. Y con eso, también, ya no tengo. Era porque mucho de, de la parte de humildad es sí que hay temor detrás de todo eso, el ego tratando de defenderse. Y cuando ya no hay eso, ya hay esa humildad y dulzura. Se ¿Sí han visto las personas, no pensándolo como en el nivel, ¿verdad? Que uno decía pobrecito humilde, sino una persona realmente humilde, tiene mucha dulzura, es muy paciente, entiende como que, que le logra llegar así a. a, a, a a relacionarse de forma realmente con uno. Más allá, digamos que a veces uno le empieza a decir como a la decía a veces, eh, no sé si a quiénes de ustedes estuvieron en la charla de ella aquí, que cuando se presentaban en, en Chile tenían la costumbre de, de preguntarle el nombre, la posición y qué, eh, qué, qué estudió, y no solo qué estudió, sino en cuál universidad, hasta qué título llegó, hasta casi preguntarle el promedio con que se graduó, para ver si le podía hablar a qué nivel. En cambio, una persona humilde es como con todos los ve como iguales y como importantes. Y también el valor de los demás agrega el valor de uno. Entonces hay esa dulzura en la relación. Y entonces de inmediato sale más fácil tolerar. Y con tolerar uno puede adaptarse a cualquiera. Uno es más flexible. Las cosas son fáciles. No son así cuadradas que no, que son... Uno no fluye. Entonces, con todo esto, luego uno puede poner un punto final, empacar lo importante y lo demás lo suelta. Cuando uno logra ir llenándose de esas virtudes, tiene la capacidad de discernir: esto no me sirve, esto sí me sirve, esto me lo llevo y esto lo recibo o lo pongo para que la vida lo siga por allá, pero ya no lo ando cargando, ya no me es peso muerto. No sé si ustedes han visto eso cuando por eso ahora cobran tancar las maletas, los aviones. Mientras más peso tenga el avión, más gasta combustible. Entonces, mientras más peso yo llevo cargando de cosas innecesarias, de recuerdos, de situaciones que ya no son reales para este presente, es como que estoy gastando mi combustible de, de vida del presente. Entonces me, me llevo a veces a sentir muy estancado y no sé por qué. Y es porque sigo arrastrando y sigo arrastrando cosas que tengo que soltar por acá en este lado hay varios varios asientos y hay incluso dos juntos ¿sí? entonces cuando empiezo a desarrollar todo eso puedo soltar por eso para mí una de mis películas favoritas últimamente, ahí vienen, cuál es. está relacionado con el poder de soltar creo que ninguno de ustedes me parece que lo han visto let it go cuál película Produce. Entonces, soltar, dejar irse libre, no andar cargando tanta maleta. con eso, entonces ya puedo cooperar a que otros puedan sentirse mejor. Sí, ahora sí, nos metemos, ¿Me ¿les parece? Entonces, eh, primero cómo poder ir aumentando el poder de tolerar, sentirla como un músculo, como una potencialidad que todas, todas las almas tenemos y que mientras más las vayamos usando, más va a hacerse fácil de volver a usar. Es como cuando usted, bueno, yo me las aprendí de memoria normalmente para los exámenes, pero vamos, ahora estaba con un profesor de matemática usa todo el tiempo las tablas de multiplicar. Por ejemplo, hoy le pregunté al profesor de matemática, necesitaba sacar unas copias, entonces le pregunté así rápido, es 64 por 30 y no sé qué, y, se queda. y así, en 5 segundos me dijo la respuesta, ahí, yo, mientras yo aprendí el celular y multiplicaba, ¿verdad? Pero entonces, mientras más uno use ese conocimiento, recordarse las tablas y hacer la cosa más fácil, se le hace multiplicar. No sé cuántos de ustedes tienen las tablas de multiplicar así, a ver, 33 por 24. <risa> ok, entonces así va a ser el poder de tolerar. Cuando yo lo vaya usando cada ¿ja vez más, va a ser así en 5 segundos y ya ni me doy cuenta y estoy siendo capaz de tolerar. Y acuérdense todo lo que ustedes me han dicho al principio, que lo que llenaba el poder de tolerar, esa libertad, esa felicidad, esa paz. Sí. Entonces todos queremos sentirnos así. Entonces, paso 1. Entender que en la tolerancia nace del amor. De todo lo que habíamos hablado al inicio, pero todo, todo eso pasa uno, es amor. Primero, ¿con quién tengo que amar primero? Perdón. A mí primero. si llamo a Dios y después me siento que no soy digna. Entonces, primero, primero, primero, tengo que sentir que sí, que yo, a mí, a mi corazoncito, y saber que el alma que soy yo es importante, que yo soy capaz, que soy valiosa, y después... Entonces, sí, amar al ser supremo y amar a todos. Y con eso también entender cómo funciona el amor con respecto a la tolerancia. Por ejemplo, el, el ejemplo más fácil, ¿cuántos de ustedes, bueno, y a mí me pasaba con mis hermanos y hermanas, pero ¿cuántos de ustedes eh, ya han procreado en este mundo? <risa> ¿Han traído progenie hijos e hijas aquí? ¿Hijos o e hijas? ya <risa> que yeah, no yeah. sé, yeah. mejor solo hijos y gatos no estamos en detalle ¿cuántos son papás o mamás? a ver, levántelo más alto para ver bueno, sí son bastantes ¿y cuántos de los que no son papás o mamás sí si tienen hermanos o hermanas? entonces ¿quién quedó por fuera? ni <risa> el hijo único y no tiene hijos todavía ¿esas personas por más tienen mascotas, perritos y gatitos? no bueno <risa> Plantas también, peces, es que los peces es diferente ese, esa relación, pero bueno, es para colocarse en relación al amor y la tolerancia. Por ejemplo, si a, a un hermano o hermana o a un hijo o una hija está en una situación como de un obstáculo de algo fuerte, una mamá y un papá son capaces de hacer lo que sea de tolerar lo que sea, hasta olvidarse de sí mismos para ayudar a esa otra persona por amor, ¿cierto? Lo mismo, no sé, cuando uno a alguien le molestaba el hermanillo o una hermanilla, cuando uno sí, bueno, no sé si son hermanos menores, no sé también, pero uno también ponía así como, sacaba, sacaba la cara, digamos, por, por el cariño que no le tenía esa relación cercana. Eso no es la, lo más equilibrado, ¿verdad? Pero es como entender cómo opera el amor, que cuando hay amor es más fácil tolerar. Sale natural, no está, se le olvida que está tolerando, no lo hace un solo. De esto que tienen, de, de cuando una mamá ve un, un, un hijo bajo un carro, puede hasta levantar el carro, bueno, por la adelantina y todo eso, pero de claro, todo viene un amor inmenso, intenso, que es como entregarse a eso y, y ayudar a resolver. Entonces también saber que hay un amor tan puro, tan fuerte y tan intenso espiritualmente que es capaz de fundir, fundir, ustedes han visto así como. A mí me gusta mucho el fuego. Yo en unos laboratorios de química, que eso es lo que más me gustaba. Cuando uno ponía el mechero en las cosas y todo se iba así como deshaciendo. Y después se volvía a vapor y no se intoxicaba. Pero, no. Pero la cosa es como, como todo se deshace. Tanto hasta que se vuelve vapor y se, se desaparece. Entonces, el amor, puedes hacer hasta las cosas más terribles. Que uno sentía terribles. Pero cuando se pone ese amor tan puro y tan lindo, es, es fácil. Las cosas se vuelven como más livianas. Entonces, entender que cuando no tengo tolerancia, cuando se Más bien, se desapareció la tolerancia, es que se desapareció el amor. Como que se marchitó. Entonces, aprender a tolerar es volver a aprender a amar. Está muy relacionado. Pero un amor eh, que no genera dependencias ni ataduras sino un amor de libertad, un amor puro de alma, un amor espiritual, que es el amor directo de la alma suprema y además un amor de alma-alma, que es diferente que no es tanto, digamos como a veces relación hijo-hija-madre la hermano, la madre, la madre, hay como cierto apellido y después uno que hay como, ¿verdad? también, sino que algo más puro, más allá un amor para todos sí, entonces Vamos a hacer una práctica, ¿les parece? Para continuar. Entonces, vamos a sentarnos cómodamente. Tomar un poquito de agua. Voy a volver al centro de equilibrio en mi corazón y ese capullo de luz, ese espacio seguro en mí vuelve a darme la bienvenida, donde el alma vuelve a estar en libertad donde soy consciente de que esta energía espiritual única entre tantos millones de almas que soy yo tiene su capacidad, su razón de existir en esta humanidad, y sentir que este capullo son los brazos de la Madre Suprema. la Madre más amorosa de todo el Universo, recibiéndome tan cuidadosamente, como si yo fuera lo más preciado en sus ojos. Su amor va refrescando mi corazón y me siento como el ser más afortunado ese amor que libera sana nutre protege y le da sentido a mi existencia el amor de Madre tan puro protector de mi Madre Suprema le da tan fuerza a mi corazón muestra mi propia capacidad de amar donde el corazón se abre para el mundo sintiendo como mi madre su Sea infinito de amor que ama tan profundo, intenso, especial a cada alma de este mundo como mi madre suprema. errores y debilidades que he hecho sin quedar para nada atrapada en esto su mirada va directo a mi corazón a mi propia capacidad infinita del alma de amar, de volver a ser paz, armonía, esperanza, y me ayuda a abrir mi corazón con ese amor tan puro que soy capaz de aceptar apoyar y de acomodar a todos aquí dentro reconociendo que cada alma tiene un rol que cumplir en la humanidad y aunque a veces mi personalidad no se haya adaptado a otros. Puedo saber que aquí dentro mi naturaleza es fácil, es llevadera y vuelvo a ser capaz de amar, de perdonar y de soltar, de dejarme a mí. Unir de nuevo y permitir que el otro continúe su propio recorrido soltando el pasado. Soy capaz de amar en este presente. supremo y lo comparten con el mundo, ayudando a donde sea que sea necesario, y luego fluir. Así dejo que el amor se vuelva una fuerza en mí, que me haga flexible, que me permita entender, aceptar y fluir, fundiendo todo lo negativo, limpiando a mi ser. Hubo varias integrantes que llegaron más tarde. Si les quiero pedir un favor, que sus soniditos por ahí, si los pueden silenciar, para que podamos tener una experiencia más concentrada. Muchas gracias. Y ahora, no son un papá, también tenía muchos métodos. Vamos a resumir si eh, Segundo método es aprender a cómo ejercer mi propia fuerza de gobernar pero no fuertemente así como en positivo no ser un dictador sino ser como un guía, un líder de mí mismo o sea, volver a entender que aquí dentro, en mi corazón y en mi mente soy yo quien puedo decidir a sentir y pensar lo que yo quiero en el momento que yo quiero entonces cuando logro ser total y completa y 100% mi presidente bueno, presidente tal vez rey mejor entonces eh, entendiendo que lo que soy yo yo lo decido aunque muchas veces mis decisiones, se acuerdan, estaban eh, digamos contaminadas coloreadas por otras cosas pero como poco a poco voy usando ese amor para ir limpiando todo eso, voy a volver a entender esa fuerza de que la mente y el corazón me escuchen. Y cuando sea que yo necesite estar en una situación de y tolerar, sea capaz de hacerlo. No es así como que de repente eh, me estaba pasando algo y se necesitaba urgentemente que yo tolerara, y la tolerancia no llegó hasta el día siguiente. <risa> y después uno dice como, ay, yo, yo, yo en realidad no había reaccionado así. Habría sido más bonito si yo hubiera podido no enojarme. <risa> así como, como, ¿por qué me enojé tanto? Me duelo tanto. No sé si les ha pasado. Entonces, somos como o de querer controlar cosas que no me corresponden y después uno dice como, qué <risa> Pero, y me di cuenta como muy tarde. ¿no? <risa> Entonces... ¿Cómo ir limpiando esa, ese ruido para ser capaz de entender qué tengo que hacer justo en ese momento y que lo que tengo que hacer me salga? Porque a veces uno dice, ay, yo debería hacer esto y de repente hice otra cosa. <risa> y al día siguiente es como que ya entendí lo que tenía que hacer. Entonces cómo ir que, que ese, ese tiempo de, de, de pensar, y racionar y entender vaya reduciendo y que no sea cuestión de segundos y ya se me salga la tolerancia. Pero entonces igual a, a, a como estábamos viendo que mientras más se usa, más fácil se va a hacer. Entonces, eh, ir cada vez más ejerciendo mi propia soberanía sobre lo que estoy sintiendo y pensando. Porque mi corazón, normalmente, ¿quién le dice qué sentir? Y, y la mente, ¿quién le, qué le está diciendo qué pensar? Pero así, así, honestamente. ¿Qué, and, qué andan pensando? ¿De ¿Dónde salen sus pensamientos? Ustedes mismos lo están diciendo como, me gustaría pensar paz. Pero así la conciencia está siempre activa. Normalmente los pensamientos son como automáticos, ¿verdad? Y uno ni se da cuenta de lo que está pensando hasta que de repente anda como medio loco. Como súper alterado o súper feliz, pero no sabe ni por qué. O súper de todo. Hay como... Uno puede cambiar muy rápido de pensamiento, es una cualidad maravillosa de la mente. Y ustedes podrían salir a la puerta, puerta del baño, para que no se metan esos aromas extraños. <ríe> Muchas gracias. Entonces, eh, la mente es tan maravillosa, el corazón es tan maravilloso que de un segundo a otro puedo cambiar lo que estaba pensando a otra cosa. Pero eh, muy poco estoy usando ese poder de ser creativo sino que estoy dejando que las situaciones, que las personas, que las películas, que una canción generen pensamientos, ideas, pero normalmente vienen de mi subconsciente, no las estoy creando conscientemente, sino que son como hábitos de que yo veo una cosa y estoy tan acostumbrada, me acostumbré a reaccionar siempre de la misma forma, que no sé si ustedes se han dado cuenta, cuando ustedes se exponen a situaciones similares, o pues les da felicidad, o hay puntitos, es uno que dice que tengo mis botoncitos, entonces fácilmente me da enojo, fácilmente me da tristeza, fácilmente me da risa, <risa> me da otro pensamiento, me da paz, me da hambre, ¿verdad? <risa> Cuando uno, aunque no tenga, ya haya comido, pero vio una comida que a usted normalmente le encanta y usted la ve y ya quiere comerse, aunque no le quede ni un espacio en el estómago. Entonces, eh, Entender que yo tengo totalmente la capacidad de, con dulzura, con amor, con paz, irle guiando a la mente a donde quiero estar. Pero no reprimir. Hay que entender cómo operamos. Si uno reprime le dice, no se enoje, mente, no sean eso. <risa> ¿Dónde está la tolerancia? ¿Qué está haciendo? ¿Y qué va a hacer la mente? Es como, enoje, enoje, enoje. <risa> no no reconocen no se acuerdan de la práctica que siempre les hacemos aquí ¿La volvemos a hacer si sí, vamos a ver otra cosa a ver que estamos hablando de la comida cuántos les encanta el chocolate okay, excelente entonces no piensen en un delicioso keke de chocolate, estos esponjositos que tienen así en el centro un relleno de chocolate, como un luz delicioso, que así se le derrita encima un, un lustre de chocolate. No piensen en ese lustre que está lleno de chispitas de otro chocolate más, de un sabor más intenso, y que además no piensen que a la par tiene un helado delicioso que no les va a caer mal. <risa> <risa> como tiene su lengua ahorita, así como. <risa> <risa> en qué pensaron en lo que no tenían que pensar entonces la mente no reconoce, no y además la mente está tan acostumbrada, somos como, como los perros de Pablo, no sé si ustedes vieron ese, ese eh, que les, les sonaba una campanita y les daban comida entonces después cada vez que sonaba la, la palomita, así, la campanita empezaban a salivar entonces nos pasa lo mismo. estamos tan acostumbrados tan acostumbrados, igual que como cierta hora, duermo de tal hora a tal hora, como que igual pienso tal cosa cuando pasa tal otra, que es automático, me, me doy cuenta, si estamos tan mecanizados, tan así, que entonces de un momento a otro volví a tener miedo y se volvió como una adicción, tener miedo, o me volví triste y se volvió una adicción a ser triste, pero sin darme cuenta que primero hubo algo que, un pensamiento que disparó ese sentimiento. Entonces ahora la idea es decirle a la mente y que la mente le haga caso de que genere esas experiencias lindas de libertad. Digamos, como lo que acabamos de hacer ahora y lo que hicimos al principio, cosas que vuelvan a, a, a darle como ese chocolate al alma, pero eso café con el alma también, no, pero eh, algo que uno le haga sentir bien, algo bonito que, que le vuelva a traer energía al alma, que quiera volver a pensar en eso, entonces que me, me sea fácil como un atajo, que sea otra vez, que ese botón no sea el que normalmente estoy acostumbrado, que ya, ya no pensé en esto, sino volverlo a ver, darme mis espacios de no pensar tanto. Porque mientras más pienso, más rápido cambio el pensamiento, más me va a costar ir diciendo la mente. Si estoy así es como, no sé cuántos de ustedes han tenido que lidiar con... Eh, un grupo de adolescentes que acaban de llegar de jugar fútbol por ejemplo, se tienen que sentarlos y que se concentren a seguir las instrucciones exacto, verdad. Pues tienen que hacer algo así que les libere más energía y ya después, poco a poco ven si acaso se van a concentrar la mente es así exacto. y por un minuto o dos minutos si acaso entonces también cuando uno está muy acelerado, pensando, pensando pensando, pensando, ese le dice mendish, mendish, mendish, y ya no está hace caso Sino usted tiene que tener primero esas pausas de silencio, de paz, como burbujas en medio de, del día, donde usted logre limpiar todo ese ruido mental, como uno hace es en medio de, de todo el ruido, y así poco a poco la mente no va pensando tan rápido y tan eh, caóticamente. Y así es más fácil que la mente le escuche, y es más fácil a uno también seguir sus instrucciones. ¿verdad? Es como si a un perrito no le está entrenando, pero usted le está diciendo, eh, deme la patita y escucha por otro lado la campanita de la comida digamos, y, y por otro lado viene Chucky. Entonces se asusta, ¿verdad? Tiene tres cosas fuertes que así está la mente, ¿verdad? Uno está aquí y por allá está el, que, el chocolate y por allá está el celular y por aquí en el celular tengo abierto cinco cosas y, ¿verdad? Estamos en demasiadas cosas al mismo tiempo, pero en realidad no estamos en ningún lado, porque no estamos aquí en lo que sea que estoy haciendo no me estoy sintiendo no estoy conectado conmigo mismo estoy en lo que sea ahí afuera entonces esos espacios me vuelven a dar fuerza para escucharme y cuando me escucho le puedo decir, mente, vámonos a un espacio lindo, de paz, tranquilo. y tranquilidad la mente dice, sí por favor y el corazón, me da la paz. y así, poco a poco poco a poco normalmente las, las va a ir escuchando y el corazón se va alineando, así como suena. Pero sí hay que hacerle la fuerza, porque no pasa así mágicamente, lamentablemente. Si es igual que al adolescente uno nunca le ha enseñado a, a poner límites si y así, ya llega el adulto y le hace un desastre y usted es como, pero papito y mi papito le va a escuchar. Bueno, tal vez un rato. <risas> si usted le quita el celular y le quita la plata y eso, la pero... No, no se ha generado un hábito de cómo hacerlo entonces a la mente de uno hay que darle su chocolate de, de paz, de tranquilidad y sus espacios para que me vuelva a ir a escuchar y yo sentí si sí, se puede y que me guste estar en esos espacios que me vuelva a recargar y entonces cuando sea que necesite tolerar va a decir, sí por supuesto y no dure ni cinco minutos y ya estoy, no, cinco minutos no cinco minutos es mucho tiempo mejor Cinco segundos. Así que ni se me, se me levantó un poquito la ceja ya, <ríe> Sobre todo, hasta que ya ni siquiera se me perturben ni un poquito las palpitaciones. A eso sí ya el, haber logrado así el, el, el profundo estado de, de autorrealización, que se dice, de iluminación, <ríe> pero poco a poco, ¿verdad? Y así ustedes se van a ir dando cuenta que hay que como mayor, como estos los que tienen los carros, los airbags verdad, que viene el choque y después se infla y no se golpean entonces puede haber ahí como, ese espacio de paz es como un espacio, una burbuja que usted es así como, no voy a chocar, ay no me, no me enoje nada más sentí ahí el golpecito un poquito, pero no me golpeó, no me enoje entonces poco a poco así me va ayudando a aprender a tolerar más y a darme cuenta que yo puedo tolerar más porque a veces uno mismo se pone la idea de que hasta aquí llegó mi tolerancia, lo siento y me canso y como que me machito verdad ¿No? como que se frustra un montón y a veces dependiendo el día y dependiendo cómo esté me frustran cosas tan pequeñitas que cuando no estoy así después yo exacto digamos puede ser así como una semana después y yo pero ¿por qué andaba así si, si nada más me dijo esa cosa y él me dijo lo mismo y es como entonces por eso, eso es ir, ir inflando esa esa airbag verdad para para ayudarme la fuerza y el espacio de, ahora sí, necesito tolerar, ah, es tolero. Sí, como esa, ese espacio de resiliencia, volver a estar bien. Entonces, teníamos, paso uno, ¿Te <ríe> el amor, el <ríe> paso de la autosoberanía, y ahora paso tres, eh, entender que a veces uno dice, no, pero si yo soy tolerante, cuesta tanto, yo puedo estar tranquila, pero me lo dejo solo para mí, o a veces digo, no, si yo si estoy feliz, estoy bien así, no necesito hablar con nadie, <risa> Voy a ir allá, no quiero saber de nada ni nadie, y ellos vean cómo hacen. Pero a veces hay que saber que mi propia luz de tolerancia, cuando logro ya así, o sea, saber el impacto de lo que yo estoy logrando hacer, por más pequeñito que yo sienta que sea, puede ayudar y traer esperanza a otros. Cuando yo tolero, significa que acepté al otro. Y eso, digamos, cuando uno lo ha tolerado algo es como, uno se siente como tan respetado y tan que le dieron su espacio. No se siente así cuando alguien, en un momento crucial de sus vidas, le dio tolerancia y paciencia y dulzura. Uno se siente así como, ¿qué le pasa a eso? Uno se siente muy bien uno. Entonces sentir que aunque sea una gotita de tolerancia que yo logre dar, Está trayéndole mucha fuerza a otro para saber que se puede tolerar. Y en un mundo que andamos ojo por ojo y ahora diente y pelo y pistola y todo por pistola, ¿verdad? Y que nos hemos vuelto ciegos, como decía Gandhi, ojo por ojo y todos nos quedamos ciegos. Cambia la tolerancia a ese espacio de, de se puede vivir tan diferente. La ira no resuelve las cosas. La ira me quema y quema a los demás. Entonces, esa luz de esperanza es como como ustedes han visto, bueno, aquí el de Punta Arenas es el más cercano, ¿verdad? es el único faro que hay en Costa Rica, el de Punta Arenas, el nuevo que hicieron, ¿Verdad? aquí no hay faros, pero todos han visto en alguna película los faros, hasta ese año donde se llena entonces los faros normalmente se, se hacían en lugares donde había mucho, que tendían a perderse y, y estrellarse los barcos contra paredones y contra rocas y contra tontos, para decir como, por aquí estoy, venga para acá, ¿verdad? Entonces, si un faro tiene una muy buena luz, pero solo quiere alumbrarse a sí mismo, dice, yo estoy bien así, yo puedo tolerar soliditos alados, pues no funciona. ¿verdad? La idea de un faro es guiar a los demás. Entonces entender que cuando yo logro encontrar esa fuerza en mí de tolerar, estoy ayudando a otros a vérsela a sí mismos. Igual que cuando uno, alguien lo toleró, uno logró entender que, que se puede tolerar, que alguien me toleró. Más así en mis arranques extraños, ¿verdad? entonces se siente muy bien y se siente que se puede vivir así. Entonces, sentir que cada vez que ustedes logran, aunque sea una mini tolerancia, es una tolerancia que trae esperanza a los demás. Entonces, sentir que esa luz se necesita muchísimo en medio de esta oscuridad de tanta. Pero la tolerancia automática. va más allá del carácter. Hay, sí, hay muchas. Es que el carácter. Es que el carácter es algo, hay dos, dos facetas del carácter. Nos, en India se llama sanskas, que es una palabra muy profunda y muy linda, que significa un montón de cosas. Es, digamos, el carácter que uno tiene puede ser el carácter natural, original, eterno del alma. Cuando uno se vuelve a conectar, digamos, cuando yo les digo, sientan lo que les sale del alma, qué cualidades tiene esa, ese, digamos, alguien que está totalmente conectado y consciente de su propio alma, ¿Qué carácter tendría? Tranquilo, ¿qué más? Pacífico, humilde, amoroso, feliz. Y ahora, el otro lado es el aprendido, que está en base a lo que yo le estaba diciendo, los botones, que uno ha repetido muchas veces las mismas cosas, las mismas emociones que no son tan positivas, que poco a poco se van volviendo como una respuesta automática y que poco a poco, mientras más es que el hábito se vuelve una actitud, y la actitud se vuelve mi carácter, después de, de que lo he repetido por varios años pues por eso después digo me, digamos, uno siempre dice es que yo soy enojona, aguantes. <risa> pero es que en realidad yo aprendí a enojarme, el alma naturalmente no, no era enojona porque si usted ve lo que es natural es lo que trae salud lo que trae felicidad, lo que hace como que me sienta realizado y lo que yo siento que me roba mi energía, lo que me hace para abajo, lo que casi destruye mi corazón, no es natural en el alma. Entonces tengo que aprender que eso que yo aprendí a reaccionar se puede volver a limpiar parte de la pureza. Solo que eso sí es más profundo, ¿verdad? Es un, un, el esfuerzo para cambiar ese rasgo de ese botón que ya está activado es quitarle las conexiones. <risa> es como volver a hacer que todas esas conexiones después de haber usado tanto, tanto, tanto el otro botón, dándome mis pausas, limpiando, entendiéndome, es todo un proceso, ¿verdad? Eh, pero ir despertando de nuevo que se vuelva automático el otro lado. De volver a, a poder ponerme atención a mi corazón y decir, eso me está haciendo sufrir, y me está casi matando al alma y esto me va a volver a, a hacer esa mariposa de luz. Sí. Entonces, soberanía, ah bueno, ser un faro de luz para los demás y para mí mismo y luego ahora sí, porque no solo toleramos personas, también hay situaciones fuertes que todos, digamos en esta vida si fuera todo así ¿verdad? como una calle pavimentada sin que la haya, de la haya roto no, no, no. sin suavecita, sin ninguna cuesta sin ninguna piedra todo suavecito ¿qué pasaría? nos quedamos dormidos y tenemos un accidente no, no, sería muy fácil pero el alma se quedaría como en ese nivel entonces saber que las situaciones que vienen en la vida que yo no puedo controlar no las puedo cambiar lo único que me toca es pasarlas y pasarlas entonces es tolerarlas adaptarme a ellas porque no queda otra entonces sabiendo eso es reconocer que eso que no voy a poder cambiar que nada más tengo que vivirlo no hay de otro, eh, en realidad viene para algo y sentidas que son como los profesores. Es el reto, ¿verdad? Porque tolerar, ya lo dije que no es cualquier cosa. Entonces, ¿qué hace un profesor? Sí. <risa> también un buen profesor tolera mucho. Sí. <risa> también, pero digamos, la, la, la, la profesión de un profesor, ¿qué es? lecciones exacto. Enseñar, pero para eso pues, tolera. Sí. entonces estás Entonces, la tolerancia. Para, para poder el enseñar y. Amorosa. Exacto. Y para que le aprendan, entonces uno tiene que ser tolerante. Pero Si va todo amor, no funciona. Exacto. Simplemente entonces, eso es parte de tolerancia. Exacto. Entonces, sentir que la vida es amorosa, aunque a veces me trae eh, retos. Entonces, decir, que esas situaciones retadoras son mis profesoras, que tengo que aprender algo de ellas. Porque, ¿verdad? Están ahí, no se pueden cambiar. Las tengo que vivir Somos a como sea. Exacto. Entonces, mi camino espiritual es para despertar entendiendo la fuerza que tengo yo. Entonces, si fuera un camino así, sin que la haya pasado, ¿verdad? Entonces, yo no tengo esa... esa Idea de que yo puedo capiármelos tan rápido, ¿no? ah, <risa> pero sí, o que yo puedo volver y se me cifra un poco la llanta, pero vuelvo a hablar, ¿verdad? Entonces, esos baches, estas situaciones, lo que sea que viene en el camino, viene en realidad a mostrarme la fuerza que hay en mí. Entonces, son mis maestras, mis profesores, los mejores profesores de la vida. Si no, yo me quedaría así, planito, sin ¿Sí? saber nada, así como me he estado conforme, no pasa nada, yo estoy ahí como a veces hasta me burlo. Más bien vienen a entretenerme las situaciones. Son como Bienvenido. para que yo juegue así como un huracán y me levanta y bien rico y después me cae. ¡Uy, qué bonito! No, bueno, <risa> pero después, saber qué? Después de ese huracán, yo voy a quedar transformado. Bueno, Ay, de fijo, me quitó todo mi estado de confort, pero de todo, después de todas las magulladuras, vale. ya yo me hago más fuerte. Ya se hace callito ahí en sí. la piel, ¿verdad? Entonces, sentir el alma sí, es bueno, igual. Vienes al licuador y esa cosa y después yo salgo con oh, no ser sé, totalmente fuerte, porque todos, todos en esta vida, aunque seamos jóvenes, aunque hemos vivido un montón, todos estamos aprendiendo y sacando mucha fuerza de todo lo que nos está pasando, y saber que el alma tiene la capacidad de pasarlo, por eso están viniendo en el momento que vinieron, porque justo ahí es cuando yo estoy preparada, no son casualidades.